Yo y mi escudero nos disponemos a bailar, mis nos disponemos a visitar la bella ciudad de Valencia, nos acompaña. ¿Valencia? Yo y mis escudero nos disponemos a visitar, la bella? Bella. nos disponemos a visitar la bella ciudad de Barcelona, nos acompaña. Gustosamente se acompaña, ya para para parar, que mientras se graba no se puede quitar zoom lo he puesto al máximo y no se puede pero qué clase de cámara es esta tío para sancho ¿Quiénes sois vos este señor debe ser el el me he equivocado un poquito quién es ese pero esto va para las tomas farsas las tomas farsas sabes es imposible, es imposible ¿Qué quieres? Quiere subirse a un perro Perro no puede Lo intenta, pero no puede <risas> Huye de ti, de lo tanto que es. señor, más vale pájaro en mano que ciento volando A tomar por culo ¡Refranero de mierda! Quiere un cancino, cancino, cancino Y dale, y dale con lo mismo, con los refranes de los cojones Cancino, cancino, cancino Ale a la mierda! ¡A la mierda! ¡Desgraciado! ¡Mierda! De hecho, espérate Es que no el gilipollas, es que no es gilipollas ¡Chan, chan, chan! Pensando. Ah. Simplemente para que quede, para que se vea que un coche te vea hacer el gilipollas Parece como una especie de mago, brujo o una cosa así O un gilipollas Eso más como los... Hombre, mira, yo también yes. puedo apreciar la gran belleza de ese busto y usted razón, Don Quijote Se aprecia, se aprecia su gran dos... Oh, me voy <risa> <risa> ¿Quién para de gustar? Escudero y yo, quisiéramos ir a visitar Barcelona Esa tan bella ciudad Por supuesto, les acompañaré gustosamente ¡Ja, <risa>